La caperucita roja de Perrol que todos conocemos no es la original, sino que parte de una leyenda oral surgida de los ataques de hombres lobo desde los siglos XV al XVII. El siguiente, es la reconstrucción del relato original. Había una mujer que había hecho pan. Le dijo a su hija. Ve a llevarle esta hogaza caliente y una botella de leche a tu abuelita. La pequeña niña se fue. En un cruce, se encontró el hombre lobo, que le dijo. ¿A dónde vas? Llevo esta hogaza caliente y una botella de leche a mi abuelo. ¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino de las agujas o el camino de los alfileres? El camino de las agujas. Vale, entonces tomaré el camino de los alfileres.